Hola, ¿qué tal queridos amigos? Feliz inicio de novena Navidad, qué alegría, hoy vamos a iniciar en nuestras casas, en nuestras parroquias, en, por los barrios vamos a empezar a cantar, a rezar, a orar, a, bueno vamos a, a rezar todo este, vamos a hacer este itinerario de Navidad, me alegra mucho poderlo compartir con ustedes queridos hermanos, que nos gocemos esta novena Navidad, este ven, ven, ven, este dulce Jesús mío, Ven, no tardes tanto, que vamos a, a estar cantando con aplausos, con palteretas durante todos estos días, sea el reflejo del deseo de que Dios venga a nuestra vida. Hermanitos, a gozarnos esta Navidad, a gozárnosla en la presencia de Dios, a prepararnos espiritual y materialmente para el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hoy, el primer día de la novena Navidad, vamos a meditar el Evangelio de San Juan, capítulo 5, versículos 33 al 36. Después de haber curado al paralítico en la piscina Bethsaida, dijo Jesús a las autoridades judías, ustedes mandaron a preguntar a Juan el Bautista y él te dio testimonio de la verdad. Por mi parte yo no necesito el testimonio de ningún hombre. Les digo esto para su salvación. Juan era una antorcha encendida que alumbraba y ustedes se alegraron por un momento con su luz, pero yo tengo un testimonio más valioso que el de Juan. Las obras que el Padre me encargó realizar y que de hecho realizo dan testimonio a mi favor. Y muestran que el Padre me dio palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Luz. Bueno, comenzamos este camino de novena de Navidad, este itinerario, queridos hermanos, con esta invitación de Jesús. Mis palabras dan testimonio. La luz, y brillan las luces en nuestros arbolitos, brillan las luces en nuestra, nuestra ciudad, brillan las luces en nuestras casas. La luz que debe alumbrar, que debe iluminar, la luz que debe estar reluciente. Es la luz de Cristo, Cristo, luz del mundo. Y nuestra vida, con nuestro buen ejemplo, debe ser luz para muchos hermanos. Que el día, queridos hermanos, y con todo el gozo, a orar, a meditar en nuestra parroquia, 5 y 30 de la mañana, vamos a tener la novena de Navidad. Pregunten su parroquia, en su templo parroquial, busque por redes, eh, en nuestra página de la Dios, y vamos a encontrar los horarios para que ustedes puedan acercarse a su parroquia más cercana, y vivir y gozarse de la novena de Navidad la preparación para el nacimiento de Jesús. Un abrazo y feliz día, queridos hermanos.